un café sin pan es como un cielo sin estrellas, como un río sin pescados, o como un circo sin payasos, como unos tacos sin salsa, un café sin pan es como yo sin ti.